amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa y seguramente eh, vamos a tener información que no todo el mundo conoce. Estamos con Pedro. Pedro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Pedro, ¿usted dónde trabaja y qué hace? Bueno, mi nombre es Pedro Montagut, yo soy el gerente de soluciones digitales en Claro, Colombia. Eh, dentro, de, dentro de las funciones que tenemos a cargo en la gerencia, Está todo el tema de transformación digital, muy enfocado a todo el sector de empresas y negocios, y eh, manejamos diferentes proyectos estratégicos en donde uno que hemos abanderado muy importante es toda la, la estrategia, eh, pruebas y desarrollo de, de esta red 5G. Bueno, Pedro, empecemos con el ABC, las cosas más básicas. ¿Listo? Entonces, Pero, ¿cómo va el tema de la banda ancha en Colombia? ¿Todo el mundo tiene banda ancha o todavía se venden paquetos que, que no son de banda ancha? Digamos que eh, el tema de banda ancha depende también mucho de la, de la zona de cobertura donde estemos nosotros, ¿sí? Eh, en Claro hemos hecho unos esfuerzos bastante grandes a nivel de, de infraestructura para que cada día es más, más colombianos puedan tener acceso a redes de 4G, de 4.5G, que es donde nosotros empezamos a utilizar, digamos, una mayor velocidad eh, tenemos unas mejores latencias, digamos ese tiempo de respuesta en el que, en el que nos eh, responde el internet y obviamente hemos venido trabajando con la, en la red 3G para poder eh, robustecer y poder llegar cada vez eh, eh, más sitios con una mejor calidad, entonces digamos que eh, trabajamos para que cada vez sean más los sectores, más las zonas ahorita venimos desplegando toda la red y toda la infraestructura sobre la frecuencia de 700 que nos va a dar eh, muchísima más capacidad, muchísima más capilaridad, que es un poquito lo que buscamos cuando hablamos de todo este tema de banda ancha. ¿no? Bueno, Pedro, nuevamente para las tías, para los que no entienden el tema, hay una velocidad de subida y una de bajada, ¿cierto? Y hay unas sí. reglas alrededor. ¿Cuál es la proporción que debe tener un servicio de banda ancha? Vale, eh, acá hay varios, digamos que varios conceptos que hay que tener presente. Entonces, Digamos, si nosotros, nosotros hacemos un poquito la, la analogía al uso que nosotros le estamos dando a la, a la navegación y acá hablamos, por ejemplo, de un smartphone, eh, de un computador, de una, de una tablet, es muchísimo más la información que yo constantemente estoy descargando a la que estoy enviando a, a Internet. Entonces, digamos que eh, nosotros ahorita hablamos, dependiendo de la tecnología, de unas velocidades sí. de descarga que son superiores a las velocidades de subida, en eso hemos venido nosotros trabajando fuertemente para poder eh, lograr esas, esas velocidades máximas en cada una de las, digamos, de las tecnologías que venimos nosotros trabajando eh, para que los usuarios eh, sientan esa experiencia de, de, de trabajar o de hacer una descarga o subir un archivo en 4G, en 4.5G. Y obviamente ya hablamos de, de futuras tecnologías como 5G. Pero existe alguna norma? No sé, hace poco publicamos el video de, de 5G y una de las principales críticas fue, oiga, en teoría debería ser como un décimo la velocidad de carga versus la de descarga, ¿no? Digamos que eh, a nivel teórico se dicen una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces a nivel de, de infraestructura hay que hacer una, un alistamiento como tal a la red, eh, hay que hacer un alistamiento, digamos, una, unas configuraciones internas y lo que buscamos es poder llegar, digamos, a, a, a cumplir en esos términos, ¿sí? Eh, obviamente lo que buscamos es eh, que el usuario tenga esa mejor experiencia y obviamente entender muy bien qué es lo que está haciendo el usuario en la red o para qué va a necesitar esa velocidad de, de carga. Entonces eh, vamos a tocar por ejemplo uno, uno de, los, de los casos de uso en donde eh, identificamos una necesidad eh, de que la velocidad eh, fuera un poco más simétrica tanto en subida como en bajada ya, ya en, en temas de, de redes fijas por ejemplo. Y un caso de uso es, por ejemplo, los gamers, ¿sí? Que están buscando también que la información sea, eh, digamos que sea, eh, se mantenga, digamos, en una, en una velocidad similar o subir la velocidad de, de carga. Eh, y en ese sentido, en Claro, hemos empezado a escuchar muy bien a, los, eh, a nuestros usuarios y ahorita tenemos planes enfocados para gamers que tienen esas condiciones en donde mejoramos la velocidad de subida digamos, con una configuración interna para que su experiencia sea muchísimo mejor. Bueno, Pedro, ahora sí vamos a la parte que parece de novela. ¿En qué va el 5G? Hemos oído de todo desde hace años, ¿De el próximo año va a estar. ¿En qué vamos y por qué nos hemos demorado? Listo, ahí hay, hay varios puntos. Entonces, eh, primero explicarles un poquito qué es 5G. Digamos que 5G eh, es una tecnología de acceso de redes inalámbricas eh, nosotros acá hemos venido escuchando mucho de, de tecnologías como 3G, 3.5G, 4G, 4.5G. 5G es la siguiente evolución de esa, de esa digamos, de toda esa, de toda esa cronología y de todas esas tecnologías en donde, claro, ha marcado unos hitos muy importantes a nivel de, de despliegue de este tipo de redes. Eh, 5G ha venido madurando a nivel mundial, eh, con diferentes casos de uso, con diferentes pruebas, diferentes pilotos y hay que entender muy bien cuáles van a ser las, digamos que las capacidades que nos va a entregar a nosotros una tecnología eh, como 5G, en donde vamos a tener velocidades de hasta un gigabit por segundo, eh, una latencia de un milisegundo, que yo creo que más adelantico hablaremos de ese tema, pero, pero enfocados en, en, en lo que venimos nosotros trabajando, como nos hemos venido preparando nosotros en Colombia, eh, obviamente hay un reto a nivel regulatorio importante de poder hacer nosotros eh, o Colombia, el gobierno colombiano hacer la licitación del espectro que le permita a los operadores eh, utilizar ese espacio del espectro que necesitamos para hacer despliegues de 5G, entonces yo creo que esos son los factores bien importantes que tenemos que tener presente eh, el otro punto es que eh, pero pero momento, un segundito ¿ya no hubo una, una licitación hace un tiempo? Eh, esa licitación que se realizó, eh, se realizó por sobre una banda 700, en donde nos va a dar a nosotros más capacidades para poder garantizar el acceso a tecnologías 4G. Pero como tal, la licitación del espectro que puede ser utilizado para 5G, que son las bandas, digamos que es lo que llamamos nosotros bandas altas, eh, aún no se ha licitado. Entonces, eh, es uno de los puntos que tenemos que tener presente, que ya hay varios eh, anuncios por parte del gobierno y una primera fase para poder eh, entender y poder, digamos que de alguna forma, eh, demostrarle al gobierno y a los usuarios finales y a las empresas que van a ser al final de cuentas, usuarios nativos o usuarios que van a utilizar esta tecnología, son las pruebas pilotos que estamos haciendo actualmente. Entonces, eh, el gobierno dispuso eh, un espectro, eh, digamos que nos hizo un préstamo de una, de una, de una porción del espectro a los diferentes... Eh, oferentes que están interesados para hacer pruebas de los casos de uso de 5G. Eh, basados en ese en ese punto, nosotros en claro hicimos despliegue de esas redes de prueba en cuatro ciudades del país: en Bogotá, Medellín, Cali y Barranca, eh, en donde ya empezamos a hacer o donde hicimos, perdón, un despliegue de redes de 5G en donde hemos empezado a probar diferentes casos de uso. Entonces, eh, parte de los siguientes pasos es eh, ejecutar pilotos ¿sí? que hemos que nosotros por ejemplo hemos hecho pilotos a nivel de velocidad, eh, a nivel de gaming, a nivel de hogar, a nivel de empresas, estamos recopilando toda esa información que hemos, que hemos generado eh, y para poder tener, eh, digamos, irnos alistando nosotros para ese proceso licitatorio que estamos eh, esperando que, que surta efectos muy pronto. Pedro, usted nos dijo una palabra clave préstamo ¿Cuánto tiempo dura ese préstamo? El préstamo que nos hicieron inicialmente de, de ese espectro fue por seis meses, prorrogable otros seis meses, teniendo en cuenta las necesidades que tengamos nosotros como operador. Si queremos hacer más pruebas, si queremos empezar a, eh, a ejecutar otro tipo de, peloto, de pilotos, si queremos involucrar otros, eh, otros agentes, eh, hemos tenido muchos requerimientos por parte de diferentes startups colombianas, de diferentes emprendimientos, que están buscando empezar cómo, cómo tener acceso a esta tecnología. Y obviamente, en Claro, lo que hemos venido trabajando con, eh, es, es con este ecosistema. Hace poco hicimos una anuncio importante en Medellín con, eh, con Ruta N para poder empezar a activar estos clústeres de emprendimiento. Lo mismo estamos haciendo en las diferentes ciudades para poder hacer, eh, aprovechar al máximo este, este espectro que nos que Bueno, ¿Cuándo se vencen en esos seis meses? Eh, esos meses se vencen en diciembre ¿sí? Eh, y o sea, ya. Ya, se están, ya se, están, se están venciendo los plazos y el objetivo, pues, de, de los puntos que se están evaluando es solicitar la prórroga para los siguientes seis meses teniendo en cuenta los buenos resultados que, que, hemos, venido, que hemos venido logrando nosotros en, eh, con las pruebas, digamos que eh, las pruebas que nosotros decidimos hacer en, este, en estos seis meses no fueron pruebas de laboratorio no fueron este, pruebas eh, cerradas en un espacio cerrado, sino que lo que hicimos fue habilitar clústeres en ciudades, ¿sí? que nos permitiera hacer eh, pruebas no solamente de velocidad, de latencia, sino cómo se comporta la red eh, en conjunto con otro tipo de redes. ¿no? Entonces, ¿cómo se va? ¿Cuál va a ser la experiencia de un usuario de 5G eh, conviviendo con las redes 4G, con las redes 3G, lo mismo de las otras redes? Entonces, digamos que a nivel interno hemos hecho, hemos hecho pruebas muy interesantes. Eh, que nos dan a nosotros como esos, esos inputs para llegar a la, a la toma de decisiones, ¿no? que es, digamos, un poco el, el resultado que estamos buscando nosotros con las pruebas. Bueno, Pedro, nosotros desde la perspectiva de TechCetera somos usuarios y como usuarios tenemos la pregunta del millón de dólares y yo sé que usted nos va a poder responder un poco más acertadamente que lo que han hecho o los que nos han dicho otros actores de la industria, ¿sí? Y es... ¿En cuántos años vamos a tener 5G versión comercial en Colombia? Pues mira, eso, eso depende de muchas cosas. Digamos que la preparación y la arquitectura de red que, tenga, que tengan los operadores, y voy a hablar en este caso puntual de Claro, eh, nosotros tenemos un tema eh, a nivel de despliegue de redes y a nivel de, de arquitectura en la construcción de, digamos, de, de nuestras antenas, que es digamos, lo, que, lo que los usuarios ven. Eso tiene toda una... Eh, tiene unas capacidades y unas máquinas y una capacidad que está detrás de eso que ven los usuarios, que es, digamos, a, al final de cuentas la, la cobertura que se tiene. Eh, en ese sentido, lo que hemos hecho nosotros como Claro y como empresa es programar nosotros y empezar a hacer actualizaciones en las redes actuales que estén listas o preveyendo el tema de 5G. Entonces, las actualizaciones que estamos haciendo en las diferentes redes, a nivel de cómputo, a nivel de máquinas, están alistándose para que en el momento en el que tengamos nosotros el de, eh, la licitación del espectro, el despliegue lo podamos hacer en el menor tiempo posible, ¿sí? Eh, y eso, y eso, es una, eso es un hito muy importante eh, que vamos a tener muy presente o que tenemos que tener muy presentes para poder definir el tiempo en el cual vamos a ver los casos de uso. Tenemos ese, ese, necesitamos ese input de esa licitación para nosotros saber ¿En qué banda? Eh, obviamente hay unos temas previstos que se han ido, eh, que se están viendo a nivel mundial en donde eh, la usabilidad es muchísimo mejor en, en bandas eh, superiores a, a 3500, hay otros casos de uso que utilizan bandas bajas, entonces yo creo que también el gobierno está eh, analizando estos componentes para saber las frecuencias a, a licitar, pero eso es uno de los puntos clave, ¿no? Y como tal, también el operador prepararse para que cuando hagan la licitación del espectro, no tomen dos o tres años haciendo la implementación, sino aprovechar la arquitectura que se está haciendo ahorita y que se está ejecutando ahorita para que el despliegue sea muy rápido. Otro punto que hemos avanzado mucho es eh, con los fabricantes de dispositivos. Que empiecen a traer la tecnología acá a Colombia. Entonces ya vemos. Pues espere, no, no se me adelante, porque para allá iba yo. O sea, usted llegó y me esquivó la pregunta. Debo ser sincero y es necesito que me diga un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. ¿Cuál es el estimado? Mira, el estimado, el estimado de nosotros es que eh, digamos que hay varias comunicaciones por parte del gobierno que indican que la licitación del espectro se va a ejecutar al segundo semestre del 2021, ¿sí? Entonces, esperamos nosotros que ya para el 2022 eh, podamos empezar nosotros a disfrutar de este tipo de tecnologías. ¿De qué va a depender eso? Obviamente va a depender de todo el tema de, eh, a nivel de, de cobertura, a nivel de eh, los tiempos que se necesiten para poder hacer todo este alistamiento, eh, pero soy, eh, reitero el tema, claro, hemos venido preparándonos para el tema muy bien, eh, venimos trabajando en esto ahorita, sino ya hace un par de meses para poder hacer ese tema, pero vuelvo y lo digo, el tema acá ahorita estamos con un tema muy importante y es el tema de la licitación, ese es, ese es uno de los factores claves Bueno, Pedro, ¿cómo va su competencia? ¿Va a salir primero claro o va a salir un competidor primero con 5G? Pues mira, nosotros eh, hemos marcado diferentes hitos a nivel, a nivel tecnológico, eh, hemos hecho unos esfuerzos grandes a nivel de eh, primero probar diferentes ecosistemas, difer probar diferentes soluciones que yo creo que va a generar ese diferencial, eh, no solamente pruebas de laboratorio como te lo mencionaba, sino pruebas en espacios reales, en ciudades, en una calle, en una avenida, eh, para ver cómo está haciendo eso y eso nos daba a nosotros unos inputs que a nivel de desarrollo han sido muy importantes para hacer toda esa planeación, entonces… Esperamos y trabajamos muy duro para poder seguir marcando ese, ese, esos hitos a nivel tecnológico. Fuimos los primeros que hicimos las pruebas. Eh, hemos empezado y nos esforzamos bastante para poder llegar a ese tipo de, de despliegues de una manera muy rápida. ¿no? Eh, hacemos parte de, del, del grupo América Móvil, eh, en donde empezamos a recibir feedback de diferentes países que ya, ya han lanzado o ya tienen en, en la vista todo el tema de 5G. Entonces, digamos que... En ese sentido, también estamos preparándonos para poder hacer todo ese despliegue de una manera muy rápida. Y para allá iba yo. O sea, hay operadores en Bolivia ya con 5G, pequeños y demás. O sea, ¿cuál ha sido esa demora? ¿Nuestra infraestructura es más difícil? ¿La geografía? ¿Qué, qué ha pasado? Acá hay un tema y es que nosotros, eh, el tema de la agenda regulatoria nos ha frenado un poco. Hasta ahorita hicimos una licitación del espectro de 700 en donde en muchos países estaba hace tiempo. ¿Sí? Eh, y pues ahorita estamos pendientes de la, de la agenda regulatoria. Entonces, digamos que, eh, y ese es un punto bien importante que tú mencionas, nosotros eh, avanzamos y trabajamos con la tecnología que, que, que tenemos en el momento, que tenemos habilitada para usar en el momento, ¿sí? Eh, utilizamos la experiencia de otros países y ese feedback nos ha permitido a nosotros eh, hacer tomas de decisiones preveyendo lo que les pudo haber sucedido en otros países. Eh, y en ese sentido, digamos que por eso vemos que muchos países eh, han avanzado porque ya tienen espectro. Eh, hay una hoja de ruta que planteó el gobierno nacional con todo este tema de 5G que fue, fue publicada, si la memoria no me falla, en diciembre del año pasado, en donde hay unos puntos también para tener presentes de, para nosotros hacer todo el tema de despliegue, todos estos casos de uso. Entonces yo creo que es un trabajo que se está haciendo, pero pues digamos que buscamos que se genere de forma rápida. Esta es una tecnología que nos va a beneficiar a todos, entonces yo creo que, que es importante también tener presente esto, ¿no? Entonces no solamente usuarios, eh, estamos trabajando también con diferentes marcas para que puedan tener equipos a precios asequibles, la tecnología, todo este tipo de, de escenarios para poder eh, hacer un, para que todos o muchos colombianos puedan hacer parte de esta, digamos, de esta revolución, porque 5G va a marcar unos hitos de revolución tecnológica muy importantes. Pedro, ¿usted qué le diría a su tía si, si le pregunta si debe tener un móvil 5G desde ya? Pues mira, ahí hay, ahí hay varios puntos. Entonces, los equipos ahorita, eh, mi tía es una gomosa la tecnología y ella <ríe> se ve las novelas por, eh, por el celular, ¿no? Y, y eso ya no, ahorita no es un secreto. Ahorita eh, las abuelas, la tía, la mamá, el papá, el niño, o sea, digamos que eh, ese, eh, hay un tema de, de digitalización bastante importante, Sí, ya, ya, ya no es como hace unos años en donde de verdad la tía no tenía ni idea de usar eh, WhatsApp, pero mi tía, por ejemplo, no deja mandarme stickers, videos, <risa> una cantidad de cadenas. Cosas. Claro, entonces ya, ya, ya lo usan, ya saben cómo es y ahorita estos equipos pues vienen con una tecnología que ya viene lista para 5G, que eso es un factor muy importante, eh, pero también tiene con una, una robustez a nivel de gráficos, a nivel de, de todo, de, de tipo de digamos, como, como el procesamiento de la información. Yo creo que, que es una inversión pensando a futuro, obviamente, eh, y obviamente tiene unas prestaciones como tal, este tipo de dispositivos. Bueno, Pedro, cuénteme cuáles son los dos casos de usos más emocionante que van a llegar, de primero, y los dos que más se van a demorar o que posiblemente no van a llegar a Colombia. Mira, hay, hay dos tipos de casos de uso que... Digamos que hay casos de uso importantes en diferentes sectores. A nivel, a nivel usted como usuario, es decir, eh, a nivel usted, de, eh, ¿qué va a experimentar usted en su dispositivo móvil? Que es uno de los temas importantes en donde vamos a tener mejoras a nivel de descarga. Eh, eh, hemos hecho pruebas en donde un juego eh, de 2 GB eh, se demora en descargar lo menos de un minuto. Entonces, digamos que si usted re, refleja eso en ver una película en claro video, o poder ver otro tipo de contenidos, una reunión y eso, entonces usted va a tener una experiencia como usuario final muy importante y vamos a tener casos de uso para, para todo el sector de empresas y negocios bien interesante. Ahorita, por ejemplo, tenemos un reto a nivel de educación y este año lo vivimos, ¿no? Con todo el tema de la, claro. de la virtualidad, ¿sí? En donde vemos cómo, eh, venga, explíquele a unos niños eh, todo un tema de, de cómo está compuesto el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, eh, es, es, digamos, un reto para los profesores y, y nosotros hemos hecho eh, diferentes tipos de, de entrevistas con diferentes actores en donde eh, hemos podido recibir esos inputs para crear este, este contenido y poder nosotros digamos que hacer la fuerza para trabajar con aliados para poder presentar casos de uso. Uno de los casos de uso que mostramos ahorita, por ejemplo, en Medellín, fue el tema de educación, con todo el tema de de realidad virtual y realidad aumentada, que yo creo que es uno de los temas chéveres que va a traer 5G a muy corto plazo, ¿sí? Eh, entonces vemos cómo el usuario puede empezar a interactuar con su profesor, eh, puede empezar a, a, a señalar, puede empezar a, a interactuar con sus compañeros en una aula virtual, ¿sí? Eh, y eso es uno de los temas importantes que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver de pronto en un mayor tiempo? Eh, todo el tema de vehículos autónomos, por ejemplo. Bueno. Un vehículo autónomo como lo vemos nosotros que está sucediendo, las pruebas que están haciendo en otros países, hay que tener ahí eh, una tecnología avanzada en ese, en ese proceso, eh, una cobertura muy grande a nivel nacional para que el vehículo se pueda mover, digamos, eh, de manera autónoma. Entonces, digamos que, que ese caso de uso... Eh, pues estamos haciendo y estamos planteando diferentes tipos de pruebas, obviamente eh, en la medida de las capacidades, pero pues digamos que parte del objetivo de, de, que, de, de lo que estamos viendo nosotros a nivel de producto con Claro es poder traer esa tecnología. Nosotros eh, tenemos el derecho como colombianos de, de tener acceso a ese tipo de, de escenario, ¿sí? Y en ese, en ese punto, digamos, son varios casos que, que hemos evaluado y hemos traído acá. Eh, y que hemos empezado a probar, ¿no? El tema de la, de la realidad aumentada, realidad virtual, eh, el tema de, eh, de poder tener consultas médicas en tiempo real con una calidad de video en 4K, es otra de las pruebas que hemos hecho, ¿sí? Entonces, digamos que en, en esos puntos hemos venido trabajando. O sea, ¿vamos a tener telemedicina medianamente pronto? Sí, telemedicina, no telecirugía, ¿no? Que se necesitan uh -huh. otras capacidades, pero si sí, el tema de telemedicina ya hemos empezado a hacer pruebas, eh, en donde eh, la calidad de video es tal que se puede hacer, eh, ya podemos llegar a empezar a tener temas de diagnósticos, por ejemplo, dermatológicos, porque ya se puede hacer un análisis, porque ya vamos a tener una transmisión de video en 4K, ¿sí? Entonces, digamos que en, en ese escenario también vamos a poder hacer ese planteamiento y lo que hemos visto es también una oportunidad grande en telemedicina, por ejemplo, con el tema de realidad virtual. Entonces, eh, que son factores también que, que nos pueden servir para nosotros poder llegar a casos de uso. Eh, la pandemia activó una cantidad de estos escenarios eh, y es por eso también nuestro afán de poder probar esos eh, dentro de los ecosistemas que tenemos, esos casos de uso. Pedro, última pregunta. Hay todo un movimiento a nivel mundial en donde hablan de eh, 5G como algo perjudicial para la salud. ¿Hay algún tipo de prueba alrededor de eso? Bastante. Yo creo que desde que inició todo el tema de la implementación de las redes 5G, eh, varias entidades a nivel mundial se preocuparon bastante de eso, primero para probarlo, sí, y segundo, digamos, para, para poder hacer esos análisis y si podría llegar a tener o no tener alguna afectación, eh, eh, digamos, a nivel de la salud. Hay varios estudios de la OMS, ¿sí? en donde hacen pruebas de todo el tema de 5G y empiezan a generar unos resultados en donde evidencia que hay ciertos tipos de riesgos, pero son muchísimo menores a los que podemos tener nosotros en la, en la cotidianidad. Eh, digamos que tras de 5G hemos visto una cantidad de teorías conspirativas eh, que mueven virus, una cantidad de, de escenarios que, que definitivamente son, son errados en, en el sentido en el que esta es, eh, es una evolución de las tecnologías que tenemos actualmente. ¿vale? Eh, acá así como nosotros desplegamos 4G, eh, 5G, son ondas que no tienen la capacidad de transmitir un virus, eh, que hay diferentes estudios de la GSMA, eh, de la OMS, que evidencian este tipo de, de, de escenarios, eh, sobre todo teniendo en cuenta la exposición que puede llegar a tener un usuario a este tipo de, de redes. ¿no? Entonces digamos que hay un tema de desinformación, yo creo que es uno de los retos que tenemos nosotros de poder entrar eh, nosotros apoyar al, al gobierno nacional, eh, a las entidades públicas y pues nosotros como empresa privada empezar a armar ese ecosistema y así como hemos hecho el despliegue de diferentes tecnologías, pues 5G no va a ser la excepción. no Entonces, eh, capacitar a las personas, darles a conocer cuáles son los beneficios que vamos a tener eh, con esos escenarios, eh, exponer cuáles han sido los resultados de este tipo de estudios para que la gente obviamente esté mucho más tranquila y de verdad entienda que va a ser un beneficio bastante grande para sus comunicaciones vuelvo eh, y lo digo la pandemia nos trajo unos retos a nosotros como operadores sí. a nivel de comunicaciones increíble eh, digamos que muchos usuarios no alcanzan a dimensionar el tema, pero nosotros como operador hemos venido respondiendo hemos, así, hemos hecho grandes inversiones para poder prestar esos servicios y obviamente 5G no hace la excepción Perfecto Pedro, muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Vale, Felipe, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.